La invitada que traemos hoy es de super turbo lujo. Eh, le estaba yo diciendo ahorita fuera del aire que desde que se inició el proyecto de herejes teníamos ganas de invitarla. Ella es comunicadora, economista, física. Les presento, amigos míos, a Ofelia Pastrana. ¿Cómo estás? Hola. Ahora sí ya. Esté organizando mis chivas porque eh, hay tanto que de este tema que sí. tengo la cabeza hecha un desorden. Tengo, la, tengo, tengo el cerebro plano. <risa> No, sí, sí, sí. La verdad es que la cantidad de ocurrencias que tiene la gente para defender esta estupidez es imposible, o sea imposible y, y parece parece chiste, pero pues se lo toman muy en serio. Pero bueno, ahorita lo que más me gustaría saber y, y que es algo que yo no traigo del tema, es de dónde viene, o sea, porque sabemos que desde la antigua Grecia, si no mal recuerdo, eh, ya se hablaba del modelo de la tierra redonda, ¿no? Ya esférica incluso, Ajá, de la tierra esférica, disculpen. E incluso. Ah, no me acuerdo quién fue el primero que la midió, pero. Era Tóstenes de Sirene. Era Tóstenes uh -huh. fue quien. Quién pudo hacer la, la medición de la circunferencia. Pero entonces, cómo fue que vimos ese paso hacia atrás de tierra esférica a tierra plana? Qué pasó ahí? Y te diría que Eratóstenes, eh, sin duda es el que primero que está registrado por utilizar lo más parecido a un método científico, pero sí. sin embargo hubo eh, digamos el consenso de que la tierra es esférica ha sido casi absoluto desde que existe registro de las ideas del hombre. Ha sido a lo largo de la historia y, y sin dudar a dudas en los últimos tres mil años que ha habido este, evidencias de personas con la convicción y con las teorías para sustentar que la tierra es esférica y que los otros astros también lo son. Eh, como te decía, no, no ha sido jamás. En ningún momento una corriente predominante de la idea de la tierra plana. De hecho, de hecho, la idea de que en el siglo XX y a muchos nos tocó en la en la primera escolaridad escuchar cosas como que se creía en el medioevo que la tierra era plana y que los viajes, por ejemplo, de Cristóbal Colón había marinos que creían que podían llegar a los confines de sí. la tierra. Eso no tiene sustento histórico, sino que fue producto de determinadas eh, novelas y de determinadas historias. Eh, lo de Colón particularmente es de un libro de Washington Irving eh, en, la, eh, en, la, en la época en la que a partir del desarrollo de las ideas de Darwin sobre la evolución humana se creó una falsa concepción de que el hombre necesariamente tenía que haber sido más inteligente en ese momento que en el pasado. Y entonces se creó para atrás una idea de que ese hombre menos inteligente podía creer en la tierra plana, pero no es cierto. Tenían absoluto conocimiento de que la tierra no tenía confines. Okay. Eh, tan, tanto es así que eh, uno de los pocos, pero lamentablemente que el un elemento que ha tenido mucha influencia y que se ha traído hasta nuestros días para justificar la idea de la tierra plana es la Biblia. La Biblia en particular, el antiguo testamento no, falla, no es una gran no, fuente de no, no, es, es absoluta. <risas> la Biblia tiene muchísimos este, versículos en los que se da a entender que la creencia de quienes la escribían, o de Dios en ese caso, y para quienes creen que es la palabra de Dios, era que la tierra era plana. Job 26:7 que dice extiende el aquilón sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, eh, debajo de todos los cielos lo dirige y a su luz hasta los fines de la tierra. Job 37 3, pero no era una postura mayoritaria. Probablemente era una postura de estos pastores de la era del hierro que consideraban esto por falta de información adecuada. Sí. Eh, ahora, eh, esto no tuvo subsistencia ni siquiera, ni siquiera en, eh, en la concepción católica. San Agustín consideraba que la tierra era esférica y sí. eso llevó a que la iglesia en su mayoría considerara que la iglesia, que la tierra era esférica. Incluso quienes seguían, que fue mayoritario hasta el siglo XVI, el modelo geocéntrico de Ptolomeo, porque Ptolomeo también consideraba que la tierra mm. era esférica. Ahora vos me decís, por qué si toda esta gente explicó casi con certeza que la Tierra era esférica y no había dudas cómo llegamos a esto. Bueno, resulta que en mediados de los 1800 aparece entre otras personas un tal Samuel Rowbottom, Samuel Rowbottom, profundamente religioso, eh, desarrolla una no vamos a decirle teoría, pero una una hipótesis una para ser generoso. <risa> sí <risa> un absurdo pone por escrito un absurdo pomposo, digamos okay, okay. Eh, en el cual él considera que a partir de la lectura de la Biblia y de sus propias observaciones, la tierra es un plato o una moneda Ajá. que flota en el vacío del espacio con una cúpula que lo recubre. No sé por qué. Y quizás Ofelia va a poder explicarnos por qué la cúpula sí es esférica. O sea, porque si la, la tierra tiene que ser un plato, la cúpula sí puede ser esférica. Pero bueno, oh, eh, y en el cual el sol y la luna son dos eh, luces de distinta intensidad que circunvalan respecto de el polo norte que se encuentra en el centro de esa moneda. Y esa distinta intensidad explican la noche y el día y los costados. O sea, lo, el límite el de la tierra. Me imagino que ya fue lo suficientemente no tonto para no insistir en que tenían ángulos y que era cuadrada, sino que tuvo que admitir que era una moneda, porque ya se había hecho, ya se había recorrido para su momento, ya se había recorrido hacía 300 años la Ajá. circunvalación. Entonces, por lo menos decir que con fines no tenía pudo, pero sí dijo que el polo sur era en realidad una gran pared de hielo donde terminaba esa moneda. Bueno, Robotam tuvo mucha aceptación. Se creó una pr primera asociación eh, de quienes seguían estas ideas eh, y eh, esta esta estas ideas siguieron después de la muerte de él en 1886. Pero para la Primera Guerra Mundial habían caído en desuso y casi mm. no tenían, no tenían trascendencia. Ocurre que luego de la Segunda Guerra Mundial y en, en un primer, porque este momento que vivimos de las teorías de la conspiración no es nuevo y durante la Guerra Fría fueron de permanente crecimiento las ideas de la, las teorías de la conspiración. Uh -huh. Y si después, cuando hablemos de todos estos sujetos, vamos a ver que lo que son, son conspiranoicos en términos generales. Eh, y uno de ellos, eh, un tal Samuel Shenton creó en 1956, tomando las ideas y el modelo de Robottom la Flat Earth, Flat Earth Research Society. La International Flat Earth Research Society, es decir, la Asociación Internacional de Investigación de la Tierra Plana. De él para acá, esto fue un movimiento que fue creciendo de a poco y que Internet, con todas las maravillas que tiene, pero también tiene estas desventajas, lo hizo explotar en una biblioteca enorme de teorías conspirativas a partir de la atracción que genera esta idea de saber algo distinto y de que nos están mintiendo. La única diferencia entre los nuevos es que han enfocado todo ese odio hacia la NASA y la NASA es el, el, el patrón de todo ese grupo internacional que no sabemos quiénes son, que eh, <risa> dirigen y nos mienten y nos engañan sobre la tierra plana. Así que esa es brevemente Una la breve historia, historia de la tierra plana de de cómo algo que no tiene ningún sustento y que a lo largo de, de los tiempos, eh, no tuvo ninguna aceptación gracias a la maravillosa Biblia y gracias a los conspiranoicos. Hoy lo estamos discutiendo y cada vez hay más en los Estados Unidos. El 4 de la población cree que la tierra es plana. Eh, así es. que habiendo dicho esto, todo tuyo, Bobby. Ay, qué terrible. Pues a mí me encantaría saber este Ophelia. Esto que te provoca a ti como comunicadora, y, y física, o sea, te ha to tocado tu parte y, y con ser humano y ser humano pensante. Ah, no exactly. les voy a compartir una historia que tuve con una persona que justo eh, resultó ser un chaval tierra planista bien no. paciente. Él no y fan de, de, de mis contenidos. Eh, hemos hablado bastante, ya no hablamos tanto, pero antes nos cruzamos muchos mensajes eh, y, y me debatió fuertemente la tierra plana. Eh, acerca de lo que veía, lo que entendía, lo que había leído. Y pues no, me pedía como un guíame un poco porque esto no me hace sentido, no? Entonces yo le da otras pruebas y me di cuenta de algo. Nuestras pruebas son también bien ridículas si lo piensan estamos parados enfrente de una bola de gas, encima de una roca que tiene adentro este este trozo de metal derretido que está girando. Eso genera los polos magnéticos y estamos andando por ahí en el espacio donde nadie sabe dónde nadie sabe. Sí. No. Um, y, y si y si descontinuamos un poco el saber que esta ya es la verdad, uh -huh. también es un poco ridículo, sí. pero eh, eh, me veía yo a cada rato teniendo que preguntarme el cómo sé que mi verdad sí es verdad y su verdad no es verdad, porque él les va al punto que me dice este personaje. Y esto me eso me quedó resonando mucho con todo lo que tenga que ver la pseudociencia. Él es piloto militar y me decía wow, okay. a mí me enseñaron que yo siempre tengo que cuestionar todo lo que diga la gente en posiciones de autoridad. Eso es lo más sano que se puede hacer. Entonces, si la posición de autoridad es que todo el mundo te dice que la tierra es plana, la pregunta es Perdón que la Tierra es curva, eh. Yo ya soy terraplanista <ríe> yo. <¿no? ríe> este, ¿No? Te invitamos confirmada. a una terraplanita infiltrada. <ríe> con la... ah, exacto. <ríe> una a <hacia> la sociedad. <ríe> bueno, pues el punto es ese que si que si si si el establishment dice, ¿no? La Tierra la Tierra ah, este, no es plana. Pues evidentemente lo que está en duda acá ni siquiera es la tierra plana uh -huh. es el pensamiento científico, mm, es claro. el que es la verdad y que no es la verdad. Y, y pues tenemos ahí una señora en las mañaneras que nos dice que es de verdad y que no es de verdad totalmente. Um, y, y, y yo creo que ahí está la pregunta de fondo, porque hay algo de la pseudociencia que sí me rasca raro. En, en qué sentido? Y, y es que son personas que traen un quizás elevado nivel de escepticismo. Uh -huh. Y no es eso ah, lo que sí. queremos. Cuestiona todo, duda todo. Me explico, no es eso lo que queremos, como que no, no lo creas solo porque sí. experimenta tú. Eh, no es eso lo que queremos, que, que, que la gente en vez de que acepta lo que te digan, es <coughs> ve y investiga, no? Uh -huh. El tema de la pseudociencia es que hasta donde yo lo he podido aterrizar. Es gente que ya tomó una decisión y más bien está buscando sí, pruebas para comprobarlo. Exactamente. ¿no? Y esa es la diferencia ¿no? que en la ciencia. Si, si los resultados te dice una cosa que no hace para nada sentido, pues ahora tienes un gato que está vivo y muerto a la vez que le haces. Uh -huh. No, pero uh -huh. eh, aún así hay algo muy rescatable de del de, de, de todo el proceso de la pseudociencia y el cómo piensa esta gente que no he logrado desconectar me explico como que es muy fácil tildarlos están bien idiotas, porque sí, sí, sí. sí está <ríe> no. bien fácil. pero pero si, si nos alejamos dos segundos, es como de un momento, un momento, pero eso es gente que donde la falla no está en su falta de conocimiento. Al revés, es gente que ha leído todos Hay nuestros puntos de muchísimo. vista y otros otros puntos de vista. No, la falla está más como del lado del, cómo ya tomar una decisión y uh -huh. quizás me voy a, voy a posturar algo aquí, voy a tirar algo aquí al aire solamente sí, porque sí, estoy acá sí, con usted. Son ver, una si predicción no. salvaje, tan salvaje como decir que la tierra es plana. <risa> es un tema de narcisismo. Sí, pues es un tema de esta es la realidad, pero sí. yo tengo la verdad de verdad. Claro, Totalmente. yo solo yo, yo, yo sí, controlo sí, sí, la sí. nueva verdad. Hay un establecimiento muy poderoso la ciencia, pero yo sé más. claro Y entonces se trata un poco más de eso, no? No tengo la más mínima idea si esto es real o no, pero yo creo que quizás por ahí va, porque es que hay algo ahí detrás del del, del, del cómo la pseudociencia está hecha para que una persona se glorifique, no sí. está hecha para que una persona sepa y otras personas se conecten con eso. Y, y, y, y he aprendido también que el motivo por el cual la pseudociencia vive es porque es emocional. Entiéndase, la, es más, el, el, les dejo el tipo. Si quieren saber si una noticia es falsa, nos vean si la noticia busca despertar emociones, si nos quiere asustar, si nos quiere este, eh, asombrar, si no, si, nos quiere, si no, si, si la noticia pide que, o sea, si la noticia no te pueden decir compártelo, te voy a obligar, pero si te pueden decir, quizás tu madre puede estar usando este dispositivo <risa> claramente. <risa> Esa es la prueba. Exacto. Apelo al sentimiento y, y si es en redes, pues apela sentimiento para compartir, no? Claro. Pero bueno, eso es el Eso para mí es el mismo test de la prueba de la noticia falsa. Y, y entonces eh, hay algo ahí detrás también de como por ejemplo el tema de la tierra plana, realmente no es que la tierra es plana, sino es que esta gente descubrió una verdad que están escondiendo y sí. saben como que como que están usando la tierra plana. Yo pongo en duda si, si realmente creen que la tierra es plana. Lo que les okay. despierta, lo que les mueve es la conspiranoia, uh -huh. no claro. es el, es el, sí. el gobierno quiere que pienses que no sí. es te te... negro. No Exacto. te cuento, te cuento algo un segundo que, que tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Hay un sujeto. Ahora no se me fue. Eh, el, el nombre, un Bob, no me acuerdo cuánto, que es ingeniero y que es uno de los tipos más preeminentes en toda esta cosa de la tierra plana y el tipo en un momento para lograr eh, desvirtuar, porque él armó un grupo de supuestos científicos que, que consideran que la tierra es plana. Y voy a usar la palabra creen porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís en relación al narcisismo, pero creo que también juega mucho la fe y no la fe en un ser superior, sino en que depositan la fe en esa idea de la tierra es plana y después van a intentar probarla. Uh -huh. Y si no la logran probar, lo que está mal es la prueba porque su fe se mantiene incolumne. Claro. Este tipo junto con otros gastaron 20 mil dólares en comprar un giroscopio láser con el que un, el giroscopio más de eh, más elaborado o más sofisticado que existe. Eh, que ahí hay una paradoja, no? Confían en la ciencia que desarrolló ese giroscopio, <risa> pero para probar que la ciencia está mintiendo y que la Tierra es no plana. Entonces ellos querían demostrar que era mentira que la Tierra gira sobre su propio eje utilizando ese giroscopio para demostrar que en una hora la Tierra no se iba a mover 15 grados, que es lo que se debería mover con relación al número total de lo que de, o sea, de, de los 365 días. Uh -huh. Bueno, lo compraron. Lo probaron y demostró que giraba 15 grados. Entonces ellos en vez de decir estamos equivocados, nosotros se inventaron una nueva teoría que es que como ellos no creen en la gravedad y después quiero que por favor ofelia nos hable Uy, de esto, porque hay veces buena. mucha gente te dice la gravedad, la gravedad, pero no sabe qué es la gravedad. Muchísima gente no sabe qué es la gravedad eh, y, y entonces Dicen no las energías celestiales, o sea, las energías que vienen de afuera de la moneda están empujando e influyendo el giroscopio, lo que gira 15 grados es el resto del espacio en el que está la moneda. Entonces vamos a aislarlo. No me acuerdo con qué material aíslan y meten el giroscopio adentro para que esas energías que se sacaron del culo ellos, esas energías no lo afecten, lo meten adentro y por supuesto también el giroscopio detecta que gira 15 grados y aún así dicen ah no, no dicen no. Bueno, entonces la tierra sí gira. No, dicen no, no. El material no falló. Necesitamos otro material. Y entonces ahí estaban con el nuevo material que iban a intentar conseguir. Y cuando les preguntan, dicen y la verdad eh, estamos estamos convencidos de que vamos a poder probar que la tierra es plana, pero lo de la rotación no nos está funcionando. Pero uh -huh. voy a lo que vos decías de realmente, probablemente no creen que la tierra es plana, porque la evidencia les está diciendo que no lo es a ellos mismos en sus propios experimentos, pero insisten sobre eso y, y, y es eh, es, es, es muy, muy serio porque tienen una, una cantidad de medios de comunicación, porque estoy seguro que ellos que experimentan puede ser que no lo crean, como estoy seguro que los curas no creen realmente en Dios o muchos no lo hacen. Pero hay un montón de acólitos y de y de, y de personas que sí compran esas teorías y sí dicen a ah, la tierra debe ser plana y es esa verdad, gente se, sí. repro y, se y el, sistema, el sistema de fe. Tienes toda la razón que eh, es de hecho es mi queja, mi queja primaria con el, el proceso de educación religiosa. Yo como persona de la diversidad, yo hago mucho por la, la diversidad religiosa, no? O sea, que, que, que incluye también siempre y cuando no sea intolerante, no? O sea, no estoy mal mm. en contra. Eh, eh, traigo un devenir ateo de todos modos, pero mi queja primaria con el proceso de la educación religiosa es que te enseñan la fe, la fe mm, en esencia. Claro es eh, el desconectar la duda, no es por Así qué es. pasa esto. No preguntes ten fe. Entonces sí es verdad que hay una cantidad de gente que desde pequeños les enseñan a, a creer vehementemente en una cosa. Así todo se compruebe que no. Y es más, de hecho esto también puede justificar la existencia del amor romántico. El amor romántico es ese que tienes que sacrificar todo, porque si no sacrificas no existe, no uh -huh. mira todas las cosas que tuve que atravesar, porque en todo ese proceso tienes que tener una creencia de que hay amor del otro lado. ¿no? El uh -huh. amor siempre va a existir. ¿no? Entonces no, no se rinde tal y tal. Entonces eh, en eso te topas tú con que hay mucha gente que genuinamente claro va a entender. Y me ha pasado ¿no? que a veces hablo con, Gente muy sociocientífica, y les digo: Mira, aquí está el estudio. Y lo primero que me responden es: una de dos, esto es bien peligroso. ¿eh? Una es ah, si ¿sí hicieron el estudio, implica que de lo que yo estoy diciendo, entonces ¿hay algo de verdad ¿Ah? no, no es la ciencia en absoluto. Dios, o la otra es de plano. Lo que ya me dicen es: eso es lo que quieren que pienses. No, porque no descartan todo el estudio porque dicen pues claramente es un estudio comprado, vendido por alguien no y, y es bien difícil de deshacer eso, porque de nuevo el problema es que es un colapso de un sinfín de cosas que se veía venir desde hace uh -huh. muchos ayeres. Um, hay una famosa frase que está buscando ahorita de Carl Sagan que le escribió. Escúcheme esto en 1997, en un libro que se llama The Demon Haunted World. No sé cómo se llama Bien. en español. Perdón. El mundo y de sus demonios. demonios. Gracias. Una maravilla. Y seguramente se ha mencionado acá varias Justo veces, pero de... anda. Eh, no más me levanto una, una frase nomás del tema y, y tiene un punto también. Dice Carl Sagan hemos diseñado una civilización global en la que los elementos más cruciales, el transporte, las comunicaciones, todas las demás industrias, la agricultura, la medicina, la educación, el ocio, la protección del medio ambiente e incluso las instituciones democráticas clave para cualquier elección, dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. Uh -huh. Y a la par, hemos diseñado las cosas de tal modo que nadie pueda entender con facilidad esa ciencia sí, y esa tecnología. Y es muy lamentable. Eso es una garantía del desastre y esto también hay que observarlo. La ciencia no es tan fácil. De, o sea, si tú quieres un día darte un clavado en a ver quiénes son los científicos que sí han investigado acerca de la gravedad. Muchos. Uh -huh. Pero te va a valer dinero. Arrancamos por ahí. Si quieres, si quieres, de verdad, de verdad, buscar papers serios y luego entenderlos. No, claro. Sí, claro. Sí, sí. Entonces hay barreras, es de todos lados. hay barreras sí. al entendimiento. Pues por supuesto que si tú pones todo el conocimiento allá arriba en la Torre de Marfil bajo clave, pues la gente que está afuera va a comenzar a pensar todo tipo de locuras acerca de. Uh -huh. Y seguramente así ha sido siempre. Es que yo creo sí. que hay tierra de 1700. Me explico de 1800 y en 1900 y, y creciendo igual y tú no es un tío tierra planista, no más que el internet. <ríe> Nos da a enterar, yeah. <risa> Nos da enterar y, y, y la legitimidad de grupo también, porque quizás también. el que se siente un loco solo no dice nada por pudor, <risa> pero, pero sí, la sí, legitimidad sí. de grupo es algo muy fuerte que puede funcionar para bien y para mal. Entonces de nuevo la pregunta es porque, porque mi verdad totalmente. es la verdad y porque la verdad de yo no es la verdad. Y ahí está el juego. Así ¿Cómo? es. Y a eso que ya que citaste a Carl Sagan es en ese mismo libro, como cuando comienza el, el, el primer capítulo, él habla del taxista ¿no? que ya hemos, ya hemos tocado ese tema en el podcast. Y el ese taxista que, que dice Carlos Sagan, güey, este cabrón está súper leído, güey, pero de leído de puras pendejadas, güey. O sea, pero muy leído. O sea, es una persona que se ha chutado muchos libros de este tema con lo conoce a la perfección, que si sí, la Atlántida, que si sí, los las este los, los raptos extraterrestres, que si sí, bla, no sé, terraplanismo, todo, todo sabía pero es porque tenemos acceso a ese tipo de libros de una manera mucho más fácil y más barata que los libros científicos, que además puedes tener todo el dinero del mundo para comprarlos y aún así no los vas a entender. Tienes que involucrarte más y te va a costar claro. mucho más esfuerzo entender este tipo de cosas. Entonces este sí totalmente lo que dices este, es, es algo que hay que se tiene que combatir. Y que y es por eso que estamos haciendo este tipo de episodios, no? Total. <risa> sí, porque más, no vamos educan. a enfrentar gente así mucho, muchos años, no? Uh -huh. En muchas áreas. O sea, si no, acá en las antivacunas, sino acá claro. en este, <risa> ¿no? millones de creencias que hay que vienen de, de que es, es, es, es que es tanto una. Miren, es que a ver, Tener educación es un privilegio. Arranquemos por sí, ahí. Claro. Totalmente. ¿no? Tener acceso a información también, pero del otro lado hay algo que decir acerca de el cómo esta gente es muy fácil de radicalizar, no? O sea, si, si se les da ese trato y, y digo yo sé que hay bien, bien pendejos por ahí. me queda claro. No, no, pero, pero no sé si se han dado cuenta que ahorita y como este esfuerzo de tratar de educar en el proceso de las vacunas, no desde el miedo, porque hay sí. gente que es no son antivacunas, son solo como gente escéptica, gente que tiene duda, gente que quiere más información, gente que, que, que hesitant, no que, mm. que sí, sí, pero no, pero quiero saber más, pero me da miedo ¿no? y claro. millones de motivos. Y de repente se enfrenta con alguien diciéndole no eres antivacunas, no debes de ser antivacunas, edúcate, le es como oh, un momento. Y, y esa gente, entonces luego les es más seguro caer en el bando radicalizado antivacunar. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí, totalmente. Cuando vos eh, además hay una rebeldía contra la autoridad, el que te dice vos tenés que hacerlo porque yo lo digo, desata en mucha gente que incluso quizás no es eh, ni siquiera tendiente a la, a la teoría de conspiración, sino rebelde contra la autoridad de decir. Bueno, si vos me decís Estado papá Estado y no me estás dando una explicación creíble de por qué yo tengo que hacer esto, yo no lo voy a hacer solo por llevarte la contra total. Bueno, imagínate que cuando comenzó la pandemia salían estas noticias de una en particular muy dramática, una mamá que se fue a un hospital. Eso fue inicios de pandemia se fue a un hospital eh, a preguntar por su hijo eh, y entonces grabaron la entrada porque entró con varias personas y a la entrada comenzaron a encontrar cuerpos. No? Eh, y la mamá todo el tiempo decía el COVID no existe, el COVID no existe y todo el Internet se burló la señora. Y de repente había algún tuitero por ahí decir a ver si tú creciste en México, sabes que el gobierno te dijo una cosa e hizo otra por 40 años. Entonces de repente llega el COVID, no vas a llegar a decir hoy oh, es verdad, el COVID? debo de confiar en mi gobierno. Sí, no totalmente. sabes sí, sí, sí, sí, de nuevo, sí, sí, no, es que quiera, no es que quiera de, de cajón defender a la gente. Este tierra planista. Si solamente quiero tratar de entender de dónde vienen un poquito más sistemáticamente empatizar y empatizar con ese escepticismo sí, por... mal guiado. Exacto, porque además ahí está en el cómo vamos a poder hablar y negociar con esta gente. Claro, no, si les, si les vamos a dar trato de gente idiota todo el camino. No podemos, a a podemos, pero, pero la verdad es que Nos entonces esta reír, conversación seguramente sí, pero... y, y es divertidísimo. George Carlin decía: no piensa en la eh, inteligencia de la edad promedio, pero piensa en la inteligencia de la persona promedio y no más ten presente lo idiota que es esa persona. Ahora luego piensa que la mitad de la población humana es más idiota que esa persona. Entonces sí, sí, nos podemos burlar mucho de esto, pero hay que entender que de nuevo la educación es un privilegio, la información es un privilegio y, y que si nos desconectamos, o sea, si nos tomamos un viaje de ayahuasca y desconectamos nuestro saber de que nuestro saber si sí es la verdad, porque lo hemos trabajado, porque lo hemos visto, porque lo hemos hablado, porque, porque estamos en este rubro. Las ideas están bien locas, güey. No sí, es <risa> que es la gravedad. Claro. Una fuerza invisible que atrae a dos cosas que posean masa y cómo funciona? Nadie sabe, pero es el espacio tiempo. El problema, el problema. Yo coincido con todo lo que vos decís. Eh, sí creo, sí creo por por por haber estado viendo a estos tipos y, y a los actuales y al Mark Sargent y a todos estos que hoy llevan la bandera de esto que no cuando uno hace un contenido como el que estamos haciendo hoy, lamentablemente nunca va a ser para convencer a un terraplanista. Lo tratemos como lo tratemos claro. de que está equivocado, sino que creo que solo puede ser preventivo para el que está en la duda, porque el que ya pasó el Rubicón y ya está de ese lado de nuevo, tiene creencias que tienen que ver con lo que vos decís del ego totalmente, con una cuestión de fe, porque de hecho mienten de manera permanente. Estos pastores de y quizás al que trato al que uno trata de idiota es a los a los eh, voceros de esto, ¿no? Y no a quienes a quienes lo adoptan, porque sí. te das cuenta que mienten, por ejemplo, este sergeant y Bobby, que compró el modelo de la Tierra Plana. Yo compré afirma, de la Tierra Plana afirma <risa> afirma en un video. Él afirma en un video que no hay vuelos de larga distancia al hemisferio sur que crucen el Océano Índico y el Océano Pacífico Sur porque el hemisferio sur está más cerca del borde de la de la Antártida, o sea de la pared de sí. hielo y, y que se quedó días mirando los programas de vuelos y nunca pasó ninguno y es tan fácil de, como entrar al mismo programa de vuelo y ver que sí existen. Entonces sí. directamente está mintiendo con, con una eh, eh, con, con un desparpajo absoluto eh, y, y esa persona, si convence a otro, ese otro ya entró en un círculo de fe de necesidad de también otro factor que para mí existe la necesidad de la certeza de lo que yo puedo controlar. Mm. Sí. Si yo, yo no puedo entender la gravedad, la gravedad es muy compleja. La verdad no la entiendo, no tengo los términos de física, como dice Ofelia que es física, dice, nadie sabe cómo funciona. Ah, pero sí puedo entender, sí puedo entender que es una moneda y que hay fue energías oscuras que es de lo que hablan que van dándole impulso a esa moneda para que en el vacío vaya avanzando. Eso me resulta más fácil. Es una mentira absoluta, pero me da certeza, me da seguridad. Y sí. en esa seguridad puedo, puedo puedo, seguir adelante con esa seguridad. Pues incluso. <risa> Entonces, había un modelo, ¿no? Que decía de la tierra plana, que decía que la gravedad en la tierra plana existe porque la moneda se va elevando eh, con una aceleración que va aumentando Exacto. Y por eso. Eso es, que es la energía el... oscura. Eso es la energía oscura que no hablan. No, no solo lo que dices, Vasco, es que es bastante interesante. No solo es eso, sino que. Eh, veo yo como que es yo sé, por, porque por los dos lados puedes decir, sé esto y, y, y este puedo, puedo buscar un modelo que explique la gravedad, aunque no esté correcto, pero lo puedo buscar y, y yo decir este que lo tengo. Pero en este modelo en el que, en el que ellos explican la tierra plana, hay una. Hay, hay un hay un exactamente lo que hizo Ophelia. Hay un sentimiento narcisista El, yo sé algo que tú no sabes we, y te lo voy a explicar, güey, porque nada más yo lo sé a ti, te, a, ti, a ti, te han visto la cara de pendejo toda y la vida. Tú eres un borrego. Uh -huh. Uh -huh. Yo no, y yo, ah, yo sí, sé, la palabra el, que entonces, usan es esa. Entonces es totalmente a mí, Yo sí este, comparto completamente el, el que hay un narcisismo ahí. Y que y que sí, y que es peligroso porque pues las personas que, que creen la tierra plana no son tan peligrosas como las antivacunas, pero te aseguro que muchísimos de esos derivaron a antivacunas, o sea, Totalmente. son los mismos en general, son los mismos, o sea, de, derivan en ciertas creencias y en ciertas, este. Eh, de, de, defienden ideas. este tipo de posturas, esa idea total ¿no? del otro lado. También hay que considerar que cuando tú vienes de la ciencia es que es que de nuevo, aunque sí me encantaría seguir escuchando un poco más de en qué creen, porque es que, que hay debajo de la tierra. No O sea, hay ideas hermosas, ¿eh? hay ideas hermosas. <risa> okay. y ¿qué hay del otro lado de la pared de hielo es algo que no podemos no dejar de decir porque es maravilloso. También. <risa> okay, espero que sean dragones. Pues El caso es que me encanta, me encanta. Es porque porque hay mucho pensamiento en esto, no? Claro, y se siente leída, pero la le, idea de lo que no es eh, he, he aprendido que el cómo dialogar y cómo platicar con esta gente eh, no radica en cuestionar lo que creen. Es más, se los dejo como tip general. Si alguna vez se encuentra con una persona eh, que tenga creencias que, que ameriten reconsiderar hasta nosotros mismos, no? Porque Porque si llegaron a ese pensar es porque algo lo justifica. No. no, o sea, la sí. tierra es plana porque yo la veo plana. Entonces lo que hay cuestionarse es y, y que porque el que tú la ves plana implica que es plana. Me explico uh -huh. así que un día me topé con un video de gente que argumenta con personas muy creyentes con esto de la fe. No, Dios. Y, y platica acerca de estas posiciones que, se, que la iglesia no aprueba de, pero pues que, que en últimas no, no están no, ni siquiera se sustenta en religión, no como la Biblia no se habla acerca de homosexuales, por no todas esas cosas. Sí. Um, y, y les decía, o sea, esto es como tipo de miren, así es como yo argumento, no y, y sé que este proceso tiene un nombre, pero no me evade en este momento, pero es este sistema de plática donde de lo que se <risa> busca hablar street epistemology? No sé, Creo puede que, que sí. Sí. sí. es lo que les empieza a preguntar sobre el tema sin combatir, no? Exacto. Y, sí, y, ve, y, sí. y, y, y ojo, y que qué bueno que merece porque voy a escribir. Ahorita mismo de epistemología, tecnología <risa> sí. este. callejera. Exacto. Y el tema aquí es que lo que busca en sus conversaciones es tratar de llegar al cómo llegaste a esa conclusión. ¿Me explico? No es la conclusión en sí, la conclusión sabemos que está mal, no, la tierra no es plana, Ajá, pero sí. el tema es un cómo llegaste a eso. Claro. Y entonces van a contar historias que sí tienen hoyos donde como este personaje que me decía, es que a mí me enseñaron a desconfiar de las autoridades. ¿No? Y entonces, sí, claro. ah, bueno, ahora sí tenemos algo de qué hablar, ¿no? Porque mm -hmm. a lo mejor ahí yo te puedo dejar pistas, porque es que además el otro tema es que esto es como Inception. Eh, si tú quieres algún día platicar con una persona muy odiante, que ese es un proceso que me ha tocado enfrentar mucho eh, en sí, redes sí. y demás, no eh, yo no les puedo decir no lo hagas, porque eso es lo que quieren. Yo soy uh -huh. la persona que está siendo odiada, no soy una mujer abiertamente transgénero, por supuesto que se van conmigo. Pero si yo logro de un modo u otro conseguir que se cuestionen el pero por qué llegaste a pensar eso la gente trans? Entonces internamente hacen su proceso y como su ego está por las nubes, porque narcisismo, según yo, este que un comentario es el narcisismo, según Ofelia. ¿no? Este <risa> está, muy yeah. bien. Está, está bueno, pues está para libro esa, esa portada. Sí. Este, <risa> eh, el, se, se, según estos procesos en que en que sí se auto convenzan de, de repensar sus ideas, entonces ahora sí le van a dar validez. Lo que tú les digas, tú eres el sistema. No? Claro. Entonces tú tienes que hacerles inception, no llevarles a que se cuestionen, que es un proceso exacto, como dices, de calle, no es epistemología de calle, de ir y sentarse y cuestionarles el. Pero cómo llegaste a ese pensar eh, y, y nos da mucho de qué hablar acerca de cómo en general la ciencia es que, es que son estos cuentos de cómo la gente se goza mucho aprendiendo historia de adulta, pero no en la escuela. Sí. Pues porque en la escuela te la quieren taladrar en el cerebro para que te lo memorices mientras que adulta te interesa. Claro, ¿no? Totalmente. La ciencia tiene un proceso similar. Se, se piensa que si tú eres una persona mala para matemáticas, eres mala para la vida. ¿no? Entonces Justo vi una, una cita de Neil deGrasse Tyson. Este Ofelia, perdón que te interrumpa, pero creo que puede uh -huh. complementar un poquito lo que estás diciendo en donde Neil deGrasse Tyson, intentando parafrasarlo porque no me la aprendí, dice que uno de los problemas que tiene la ciencia hoy en día, es que cuando te le enseñan, te le intentan como retacar en el cerebro como conocimientos que ya están establecidos para que luego tú vayas a regurgitarlos al examen en Total. vez de que se te se te enseñe. Una como una serie de métodos, pensamiento para crítico, aventura. este sí. que todas tus experimentos o que en los experimentos hechos por otras personas, no? Sí. Eh, y que sepas dónde encontrarla. Es que la cantidad de gente que no sabe que existe Google Scholar, no? Claro, ah, claro. No, entonces hay tanto ahí que yo creo que son carencias de este lado uh -huh. eh, y, y, y aún así me gozo mucho. El pensamiento mágico que hay detrás de la pseudociencia, porque del otro lado también es otro problema. La ciencia es aburrida, la ciencia aterriza y, y, y de hecho destroza fantasías. Hasta casi ah. que una diría por definición. Porque, <risa> eh, porque por no, por supuesto que el pensamiento mágico es mucho más bello. Que la fría y ciencia realidad de que somos ¿no? una bola más de átomos mal organizados que cayó sobre una bola otra de átomos que está girando por ahí, pues no que para <risa> dónde va y es que a dónde viene y cero interesante, ¿no? <risa> <risa> Entonces, es, esto es, es, es bien complejo y, y yo creo que habla más acerca de nuestros procesos de educación, de enseñanza, sí. porque sí, de acuerdo, si sí es sí. ahorita es tierra plana pero también es antivacunas y también es medicina alternativa. no Esas cosas y es, y, sí. y es totalmente real eso, porque realmente cuando uno es muy gracioso que todos estos sujetos que, que se dedican a, a difundir esto, todos vienen con el cuento. Pero que puede ser real que cuando empezaron a meterse en el tema de la tierra plana, ellos se metieron para eh, combatir la tierra plana porque venían con la y que y que los convenció la idea no sé si es tan así pero sin duda son contenidos muy atractivos son son este, entretenidos como consumo crítico son entretenidísimos me imagino que para el que se quiere convencer también entonces es real que eh, ya eh, o sea tiene si bien la educación es un privilegio como vos decís y necesariamente no todos van a llegar a los mismos niveles de educación y a las mismas posibilidades de atención que requieren determinadas materias que por sí son más complejas pero sí es verdad que hay que analizar como cuando el otro día hablábamos de coaching y hay que analizar qué no está haciendo bien la psicología tradicional. En esto uh -huh. también hay que analizar la educación que damos en los niveles iniciales a quienes sí la pueden tomar, porque muchos de estos terraplanistas son gente educada y de nivel eh, Socioeconómico alto también. Sí, pero eso sí, también sí, es, real. Eso es verdad. Que sí tuvieron acceso a una educación en física, pero que quizás se aburrieron mortalmente o no la entendieron. A mí mismo, es que, que me es, gusta que, es que, sabes qué o sea, de, disculpa, te interrumpo. Eh, sí, eh, no, es, más un, es, es más un tema de eh, por buena que sea, es el sistema en sí. Sabes, mm. es, no? O sea, no dudo que en excelentes escuelas eh, igual están enseñando esto de la memorización, no? O sea, aunque hoy me explico, sí, no, no dudo que habrá una correlación entre excelentes escuelas y, y pensamiento crítico y ¿no? <risa> esto que, no, es que yo creo que no yo creo que so en todos lados se enseña igual solo que en algunos más caro y con mejores profesores pero que terminan enseñando igual me parece sí. que hay, hay que hacer una revisión integral de cómo enseñamos este tipo de materias de las que muchos salimos ignorantes pero salimos buenos alumnos, o sea, con buenas calificaciones, absolutamente ignorantes salimos de estas materias uh -huh. en muchos lugares. Sí. Y, totalmente. Eh, y, y, y eso tiene que ver con cómo se enseña, no con cómo se aprende. Y, y lo otro, por otro lado, es fácil de aprender, porque como es una mentira que se acomoda a lo que uno necesita y que además viene a cubrir espacios psicológicos, sociológicos, este, y es una excusa, como bien dice Ofelia, pero... <risa> partimos de que esa persona no tiene los conocimientos adecuados y es más fácil que se convenza del otro. No hmm. Esta es una duda rara de cuestionar de paso ¿no? la tierra plana, porque bien que se pudo haber preguntado el no sé eh, eh, la luz invisible, no? O sea, porque la luz es visible hasta que la ves en una pared, pero en el camino no. O sea, ¿no? No, no, no. entonces bien que pudiera ser otra cosa y, y entonces sí me despierta mucha curiosidad, pero por qué comenzamos a hablar de la Tierra y, y qué tiene que ver? Y luego está como obsesión con perseguir a la NASA, quien irónicamente es. El establecimiento gubernamental que más información regala. No es que vaya que hayan dicho la CIA, el FBI, ¿sabes? Sí, sí, ¿no? Pero sí, no, la sí. NASA. La, que la NASA estornuda a un astronauta y tenemos muestra química, este, de, de lo que salió. No. Que, que literal te puedes meter a la página del, este, del telescopio Hubble. Y descargar las imágenes a tu computadora todas, sin edición todas. y tú armarlas. Sin embargo, hay una mm. cantidad de personas que niega que el hombre haya pisado la luna, güey. Sí, claro. sí, y hay mil y un pinches historias así fantásticas de cómo por qué, por qué no fue así. Sí, sí, sí. Está. Pero fíjense, fíjense cómo destilado eliminas, eliminas los datos de las cosas que están diciendo, el proceso es el mismo. Yo sé algo que tú no claro, sabes. Claro. Totalmente, sí, sí, sí. y sí, es totalmente. un proceso reduccionista. ¿no? Bueno, la, la explicación es reduccionista, no, mm. no es. Por ejemplo, regresando a la gravedad no es una deformación en el espacio tiempo provocada por la masa es porque la moneda sube y se acelera. Pero yo, yo, yo no estoy tan de acuerdo que sea reduccionista. güey. Estos, estos güeyes gastan mucho dinero haciendo experimentos, güey, cohetes que ya se acaba de matar un cabrón por aventarse en un sí, pinche cohete, pobre Es verdad, verdad, verdad. Esa historia fue de vapor. Fue, de, fue un tierra planista. Eso yo, yo lo sí, leí muy por encima, porque acabo de antes de, de de ahorita de, de empezar, estaba viendo una entrevista de ese güey, este que en paz descanse el señor, y él sí se presentaba en este en conferencias de la tierra plana y buscaba financiamiento de ese lado. Pero en la entrevista que yo este escuché de él y lo vi, el entrevistador le dice: Oye, pero entonces esto no tiene que ver nada con la tierra plana, o si, sí? o sea, tú nada más te quieres aventar para arriba, y él le dijo: Pues sí. Y ya. Y nada, exacto, sí. Pues que esos también lo agradable. quiere hacer. Sí, sí, pues ahora sí que su cuerpo, su decisión, y pues, pues no sea, le salió. Su dinero y listo sus estafas. Sí, claro. Uh, ya, sí, sí, ver. este, pero, pero, o sea, yo me voy, yo voy a que es reduccionista en el sentido de que el modelo de la tierra plana tiene tres elementos. A ver, ¿por qué no lo mostras, Bobby? Okay. Sí, yo quisiera, yo quisiera saber mucho de, de las creencias de la gente. latinoamericana. otra, voy, voy a activar. Mi ya me justifiqué, ya me justifiqué y ahora quiero. Quiero ¿lo burlarme <risa> lo que decir. <eres. risa> <risa> Lo que necesitamos, Ofelia, por favor, es que no se demuestre que es fácil de convencer y que no termines terraplanista, de que no Gravísimo. salgas terraplanista de este programa, no? Gravísimo. Por favor, eso solamente este, acordate de lo Mira, que aprendiste. Vos que sí si lo, para, para, si para si lo aprendiste. En la tierra plana, para que no tiene plana, primero es que creen la tierra y yo ni eso. <risa> ¡Ah! Wow, no, no es somos un holograma. Somos un holograma que emiten las hormigas. En es posible. realidad, prueba que no comprueba. <risa> Listo, amigos. Tengo el Ay, esa es otra de la, la ciencia, no? Que te piden a ti que compren las cosas, no? Pero yo sí, sí, sí eso eso modelo, es un ¿no? ¿no? modelo. Sí, es es tremendo. Tremendo. Les voy a compartir a verlo. El modelo mm. de la tierra plana. Este patrocinado, bueno, no patrocinado porque lo pagué por Flat Earth Simulator. Ahí está. Este es el modelo de la Tierra Blanca. Creí que ibas a empezar con el pinche rola de Star Wars. No sé. No, algo más no, malo. no, no iba a empezar ¿No? con eso. Déjenme. Sí, ok, quito. entonces el en lo en los podemos ver. Ajá. En los bordes vemos la pared de hielo. Sí, ajá. Aquí en los bordes pueden ver la pared de hielo. Voy, voy a acelerar un poquito la velocidad del sol y de la ¿Cómo sabemos luna. Sabemos que los tierra no son seres. De cinco dimensiones, saben, y en, sí, en la quinta dimensión, la Tierra sí es plana, solamente que eso es doble. La este modelo en particular que, que estamos viendo es el que los terraplanistas usan para este interpretar cómo funcionan el día y la noche. Sí, si se fijan, el sol está de un lado girando, la luna está exactamente del otro lado. No, bueno. Y bueno, voy a aumentar un poquito. Ay, ay cabrón, me pasé. órale no, también, también, <risa> también son dos ah. que... No vayan a pensar que el sol es más grande que la Tierra o alguna Explica. cosa así. <risa> no. Explica el tamaño no, del no, sol. No. cuánto mide el sol según los según los modelos de la Tierra este plana, los eh, el sol más o menos este mide. Creo que hasta aquí tenía yo la explicación. Este creo que más o menos unos 30 Ahí va. Siento este, que programar esto no, no, no fue fácil. No según ellos, se toman un trabajo. Según este, este modelo, el sol tiene un diámetro de 32 millas. Imaginen eso. <risa> 32 wow. millas nada más. Pero luego... lo que pasa es que tiene que entrar adentro de la cúpula. Sí, exactamente. O sea, tiene que ser lo suficientemente chico como para estar adentro de la cúpula y que y no lo no nos... grande para estar alumbrando todo el día. Es porque <risa> además la cúpula no es tan alta tampoco. Me sí. intriga mucho pensar que está puesto en un espacio estelar. O sea, yo pensaba que para estas sí. personas las estrellas eran literal como un dibujo en el firmamento. A mí hay cosas por debajo. Es lo que te iba a contar. Sí. O sea, este, no sé si en todos los modelos, pero uh -huh. en este modelo de la Tierra plana le pusieron aquí como estas. Es, son. No sé si son estalactitas o estalagmitas. Uh -huh. si me olvidó el nombre. Si perdón. no hay gravedad, entonces son estalagnadas, no? Sí, sí, no <risa> deberían <plan> de existir. <risa> <risa> pero no, en no la este... Sí, es cierto. <risa> Pero lo que iba hace ratito durante es que es reduccionista el modelo en el sentido de que aquí hay solo tres elementos, o sea, el disco, la claro. luna, el sol y se acabó. O sea, no hay. No, no, no hay están otros están discos y los piquitos de abajo, güey, <risa> son sí, otros claro. discos. Sí, Pero sí, vos sí, sabes sí. que yo me imagino que los piquitos de abajo, como todo esto viene de creencias religiosas, ahí abajo debe estar el infierno. Ojo con no, eso, güey, porque sí. en algún lado lo tenés que ubicar. Y yo le una teoría más loca diciendo que ese pedazo de donde estamos parados se desprendió de uno más grande y ese es el donde embona. güey Claro, no, pero de hecho ellos, ellos dicen que hay como unos túneles cuando cruzas la pared de hielo grande que uh -huh. conduce a otro, a otra eh, tierra, no? Game of Thrones, wey, no mames. No, de verdad. <risa> de yo había de visto. Verdad dicen que dicen que los nazis lo encontraron y encontraron yo, ese wey, otro wey, planeta madre que tiene su nazis propio sol. Todo, y bueno, yo, yo había visto ahora, ahora la, la pregunta es si al otro lado. Ajá. La gravedad actúa, o sea, si, si tú te caes, güey. Oui, o si sí, cuando sales, de claro, lado, si saltas giras, de la... ¿no? O sea, <risa> ¿no? O sea, automáticamente el punto del foco de la gravedad se vuelve el centro del de disco. Pero al revés, ¿no? Este, sí, no este, <risa> increíble. Es increíble. Es maravilloso esto. Pero miren, este modelo lo que explica, según ellos, es el día y la noche. Claro. Pero de lo que estuve viendo es que, pues. No funciona este modelo en específico para las estaciones, entonces ellos tuvieron que inventar otro modelo más para las estaciones que ahorita se los voy a mostrar también. Mame, lo... No conocen la navaja <ríe> de hoja. No no no. La, o sea, no. Un chingo de explicaciones para dar una. No va. ¿Dónde está? No no no puedo. den un segundo que les quiero pero, enseñar. Pero Ajá. pero además. Cómo puede ser que coexistan dos modelos o es uno o es otro? Si para ellos es esta tierra plana. Exactamente. Este es el modelo que ellos tienen para uh -huh. las estaciones. O sea, es parecido de que el sol está girando nada más que ellos tienen como tres eh, como rieles donde va girando según ellos y dependiendo si es invierno o si es este verano eh, va a girar en uno de estos pero pues eso ya tiene diferentes problemas de que este si está en, en una de las este si está girando en el círculo interno, pues debería los días deberían de durar menos y si se está girando en el círculo externo, los días deberían de durar más y pues, tampoco tiene. Me sentido. gusta, me gusta que digas que eso recién tiene algunos problemas y no toda la existencia <ríe> de este modelo. ¿no? Sí, o sea, sí, que vos ahí hayas visto algún problema. Me parece una, un optimismo en, enorme, Bobby. <risa> bueno, bueno, ustedes saben lo que, que yo quería. Ahora decir? Yo, yo te hago una pregunta, ofelia por qué el sol es esférico si no hay gravedad? Cómo? Usted cómo? Se Sí, ¿cómo, cómo se sostiene. Bueno, es que de por sí no dudo que si tú hicieras alguna prueba como de estrés general sobre el disco, seguramente el disco no se sostiene por su propia cuenta y menos con el firmamento es encima y no. Uh -huh. O sea, es muy posible que el disco no más por no sé por distribución de peso de agua versus no sé qué capaz ya debería estar deformado ¿no? Así pues debería, no, no, que eh, se ¿no? mantenga con situación de disco habla mucho acerca de materiales eh, qué tal que no más no disco eso. y es un pilar puede ser sí exacto y es que y es que de nuevo volviendo claro hay varias teorías no pero a ver del otro lado de aquí nos estamos preguntando que si la teoría de cuerdas para la cual también la teoría de cuerdas está acá atrás de la oreja pero también ahora tenemos el cuento del bucle de la gravedad cuántica, eh, pero ahora también tenemos el cuento de que potencialmente sabemos que hay sí o no este, observaciones múltiples sobre los estados cuánticos y entonces tenemos un Ajá, <risa> qué este no, ma, no funciona. Yo estoy esperando que en algún momento expliques algo de eso, porque yo no los pues son, son, oh. eso, son, son los meros entendimientos. Lo que se piensa que son los entendimientos de la realidad es como saben que hablemos del Big Bang, no? Es, es big. Es, claro. Hay varios uno este eh, capaz y si no existe, no eh, tenemos tan pocos datos de eso. Y entonces yo creo que lo triste de toda esta situación es que el motivo por el cual sabemos que este modelo no funciona es porque tiene bajo poder de predictibilidad. No sí. O sea, si, si tú le te comienzas a, a, a hacer preguntas al modelo, como de cuando es invierno en tal ya no funcionó y tuvieron que rehacer el modelo. Uh -huh. no Entonces ahora si le haces preguntas al, al modelo de cuándo hay eclipses de sol y de luna, porque si vieron que estaban girando no, sí, no, no, o sea. no en este modelo, no podrían haber eclipses ni solares ni lunares, ni lunares. En lunares no exacto. Y entonces con todo esto seguramente vas a seguir encontrando datos y datos y datos. Y como no quieren cambiar, el, el que asumen que la tierra es plana, entonces se va a tener que seguir inventando curas ¿no? y mm -hmm. seguir marchando su modelo. al claro. infinito. pero eso, eso lo hacemos en la ciencia. del otro lado, no más que de las cosas que nos enseñan mucho el proceso científico, es que si digamos que de puro chance descubrimos que la gravedad sí funciona por tortugas, porque si sí, tortugas <risa> apiladas, eso hace que la gravedad funcione. Eso quiere decir que tenemos que rehacer toda la ciencia que haya mencionado el uso de la gravedad, o sea, sí, para, sí pero no desde ceros ahora observando el proceso de las tortugas ¿no? uh -huh. y a ver cómo cambia eso los resultados. Y pues por eso es que tenemos ajustes a la física básica, no o sea uh -huh. la relatividad claro. <ríe> en esencia. es Eso funciona hasta esta esquina porque nos dimos cuenta no sé, sea, años después que claro. eh, y, y entonces el tema es que yo creo que también lo que le hace falta a esta gente es el valor de poderse cuestionar sus pilares. Y entonces que me deja lo del por qué hace vuelvo al vuelvo a este punto, por qué se agarraron de la tierra plana? No, eh, sí. es tan importante que la Tierra sea plana, porque porque es tan necesario que, y bueno pues religioso. Me enteró hoy. Eh, <risa> me me <risa> pregunto, parte. me pregunto qué tiene que ver de eso, pero me salta mucho eh, la bonita creatividad para que el modelo sea medianamente científico, porque porque si se fijan no dudaron en ningún momento en, en cuestionarse. El sistema de grados, el sistema de medición. No, no, no, claro, es que eso es lo maravilloso. Eso no lo dudaron, que está, está fundado en lo mismo en un, en un cierto punto. O sea, sí, en, eh, en, en, en ese momento. momento... Es que es imposible no agarrarse de algo de la ciencia que para ellos es el sistema, porque si no, no pueden ni empezar a trabajar. Entonces tienen que aferrarse claro. de algo. Si no se pueden Lo inventar pasa, una ciencia alterna, no? Justo. O sea, regresando al modelo, o sea, aquí podemos que ver que hasta incluyeron los meridianos a su extraña forma, pero ahí están, <risa> no? Wow. Entonces como que de alguna forma ellos necesitaron doblar esto. Pero para para que, que entrara en este en lo que ellos querían concluir. Ay, mira, hasta dice que achievement, on blog based. And <risa> wow, soy, estoy yeah. subiendo yeah, soy Más terraplanista, de, soy más terraplanista. Este sí, las estrellas sí, no sí. se mueven no en ese modelo, en ese modelo. No, eh, no. de repente sale un cometilla por ahí. ¿Sabes, ¿sabes claro. qué es una diferencia que veo yo entre y, y entre la ciencia y este tipo de pensamiento es que la ciencia sí de repente llega a momentos donde dice es que no sé cómo funciona esto, no? Por ejemplo, como ahorita <risa> platicabas de, de la relatividad y este el, de, el, el, el, el los modelos newtonianos de gravedad fuera del sistema solar, según me lo han explicado, en algunas cosas no funcionaba, ¿no? Y ahí es donde se empieza una nueva búsqueda, pero sí se empieza desde un. Pues es que ya lo que sabíamos no funciona, hay que ver por qué. En cambio, en el terraplanismo y en otras pseudociencias es al revés. Es la Tierra es plana y tengo que ver cómo cuadro todo para tener mi que mi explicación siga siendo este, la válida. Claro. Sí, creo que. Es va. que, es que, es que la, la pregunta y es el cómo nos. Cómo sabemos que lo nuestro es lo nuestro? Esa, esa pregunta me parece muy válida de hacernos. De hecho, le agradezco a la gente sociocientífica que no la pone sobre la mesa. No, eso no eso es no, un no les va a quitar. Sí, porque, porque a ver, les miren, hagamos el ejercicio del bucle de la gravedad. Esto es. Estamos tratando de explicar el el porqué del por qué. literal. Se llama okay. la teoría del todo okay. <risa> <risa> ¿no? y se los va a leer y, y no más. Quiero dejar en dicho que esto es ciencia real. Hay una cantidad de gente que está trabajando en esto. Hay máquinas inmensas que se están construyendo para investigar esto, eh, estos aceleradores de partículas y más estas cosas. Y, y ah. eh, esto tiene consistencia matemática con la realidad que observamos, pero la voy a leer en voz alta nomás para ver si a ustedes les suena como algo que pudo haber salido de la oreja de un tierra planista. <risa> la gravedad cuántica de bucles es una alternativa a la teoría de cuerdas que en su formulación más temprana dice que las partículas están compuestas por líneas unidimensionales o cadenas de energía. Diferentes partículas en esta teoría representan diferentes patrones vibratorios de estas cuerdas. Mientras tanto, la teoría de cuerdas requiere que el espacio-tiempo tenga 10 dimensiones. La teoría de la gravedad en bucles eh, no funciona en dimensiones superiores. Por consecuencia, la teoría de cuerdas también implica la existencia de la supersimetría en la que todas las partículas conocidas tienen socios aún no descubiertos. Gracias. Wow, okay. clarísimo. <risa> clarísimo, clarísimo, clarísimo. clarísimo. Una cosa como... Claro, Y no, eso es sí. gente que se está preguntando el a ver el átomo <coughs> es si yo parto un material cualquiera en dos tengo dos tomos como los tomos de la enciclopedia no y lo sigo partiendo hasta que llegó un momento donde ya no lo puedo partir uh -huh. átomo pero muchos años después descubrieron que dentro del átomo hay cosas. Sí. Entonces, los quants, ¿no? ay, ¡qué oso! No ni siquiera electrones, no, protones, electrones protones, neutrones. Protones. Ah. Y entonces dijeron, listo, esto es esto es el centro de la materia y de ahí y salió y más. toda la tabla periódica de elementos y, y hicieron una clasificación de la materia muy bonita. Pero después dijeron Sorpresa. y si tomamos estos átomos este, los y partidos. los aventamos contra la pared, con, como si fuera un jitomate y vemos que hay dentro del jitomate y descubrieron que hay cosas adentro que solamente existen después del golpe. Literal, ah. según, según con cuánta energía lo golpees, es lo más impresionante. Eh, y entonces comienzan a observar estas partículas y claro, se dan con el quark y no el quark. Hay un millón de configuraciones diferentes y ahora es un qué significa esto. No entendemos por qué? porque existen en unos sentidos, en otros no. Y es que hace nada me di cuenta que hay un sin no me di cuenta, hace nada. Me enteré. No, no me di cuenta, hace nada Como si fuera no hace nada. Me enteré <risa> que eh, no existe una medida unidimensional de la velocidad de la luz. Entiéndese las medidas que tenemos de la velocidad de la luz son enviamos unas de luz reflejan un espejo sí y cuando llega otra vez a nuestro sensor, entonces tomamos el cuánto tiempo le toma hacerlo. Si tuviéramos dos sensores, hay que sincronizarlos y como va la velocidad de la luz, la sincronización tendría que ir más rápido, porque si no, no sabemos. Entonces, en esencia no hay como medir la velocidad de luz en un sentido, lo cual deja la duda que potencialmente puede ir la luz a dos veces la velocidad de luz en un sentido y a cero en el otro y en el rebote wow. y, en, y en el promedio da la velocidad de la luz. Digo, ese es el caso más extremo, pero puede ir más rápido en un sentido que en otro. Claro. Wow. y no tenemos cómo comprobar eso y entonces eso está ahí. Qué hace la ciencia? Dice, bueno, vamos a asumir que esto es verdad <risa> y construimos sobre eso y luego alguien más más listo va a descubrir que eso puede no claro, ser okay. verdad. ¿no? claro Y nos vamos. Entonces, si volvemos a los procesos de esta gente, lo que está haciendo, no quiero dejar de lado que si sí están haciendo, o sea, si sí están investigando, no más que están redescubriendo la ciencia, está como los sí. chiquitos y, y, y hay algo ahí donde de nuevo el tema del, del, del, del ego y el tema del negocio, y el tema del daño que pueden estar haciendo la gente, por ejemplo, antivacunas. No, um, eso, eso es. Yo creo que esas toxicidades hay que verlas y el tema del cómo a lo mejor yo me pregunto, aunque lo dudo. Pero si esta gente se les diera un sano acceso a la ciencia, si lentamente se dieran cuenta, porque por ejemplo, la pregunta de por qué el sol es redondo, no? Uh -huh. Porque lo ven. Bueno, yo creo que en este caso, sí lo ven, salen y se queman los ojos. Este, <risa> la luna, la luna, sí la ven, <risa> no. Entonces, si sí confían en sus ojitos. Eh, claro. Curiosamente, a la gente tierra, hace este cuento de que en los aviones no confían en la curvatura, uno, porque se distingue muy poco, pero dos porque dicen que, claro, las ventanas las deformó la NASA. Sí, sí, totalmente. No, como no confían en, NASA, en las ventanas, más. pero sí confían en sus ojitos. Entonces también hay algo ahí de, del, de es que esta gente lo tiene que ver, ¿no? pero pero como es, o sea, esto, en este caso la tierra plana, pues puede ser el día que tengamos turismo espacial, a lo mejor por fin se callan con eso. Pero, pero las vacunas no me sí, van a decir van que a van a decir que te pusieron en un lugar fijo y que son ventanas hechas con, <ríe> con pantallas. Tampoco es sí, tampoco claro. lo van a creer. Sí, claro. Es que yo, yo escuchaba un eh, eh, sumando a lo que vos decís, eh, escuchaba un científico en un documental sobre la tierra plana que está en Netflix, que se llama plano como un encefalograma, que es excelente. Eh, este, y, <ríe> y el y el tipo decía cuando vos tenés una duda, y, y, y llegas a un resultado, hay una flecha que te conduce de, de esa duda al resultado, que es la ciencia. Esa flecha es la ciencia, el camino. Ellos, ellos no hacen eso, ellos ya tienen el resultado porque primero desarrollaron el resultado, la Tierra es plana. Después hacen los experimentos y de esos experimentos que no dan el resultado, la Tierra es plana, le cortan pedacitos, cherry picking, que se le dice en inglés, para medio inventar la flecha que llega al resultado. Entonces, como ellos tienen trastornado el proceso de cómo llegar a la verdad, porque la verdad es lo primero que tuvieron. Es muy difícil que incluso yo creo que incluso si se les da acceso a la ciencia, les interese modificar esa forma, porque lo sí. primero que ellos ya tienen es la respuesta, no? Sí, claro. no tienen entonces, la duda de la ciencia, tienen la certeza de la fe. Sí, Wow. ya fin del episodio. <risa> <risa> Eso es todo. Así se llama. Sí, claro. Tienes toda la razón. Ay, yo creo que una de las cosas que no he, no he intentado eh, y no sé si lo tomen para bien o para mal, pero pero a veces lo platico con algunas personas que eh, colindan mucho con el espacio de la medicina alternativa. La medicina alternativa tiene sus motivos de existencia y de nuevo es falta de acceso. Eh, el psilocibin se comenzó a investigar en los setentas. Esto los hongos eh, alucinógenos. Uh -huh. Y se eh, sataniza. Del total, no? Y se dice, y los hongos son de hippies y no sé qué y se dejan ahí guardados en un cajón eh, y luego se inventan este sistema antidepresivos que es eh, bien tóxico, la verdad, pero funciona muy Totalmente. bien para la industria de la medicina. Y hasta ahorita está saliendo a luz que resulta que los hilos y bien es espectacular para la depresión. Sí. Eh, que fue 30, 40 años de no investigar algo porque impresiones eh, uh. moralinas. Entonces no que la ciencia es santa y no sé, bueno, no es santa, pero me entienden. <risa> eh, entonces, eh, claro que las, la medicina alternativa tiene sus motivos de existencia cuando tienes un tema de falta de acceso, otra vez. Pero, pero el rey yo le decía a alguien, es que tienes que entender que la medicina alternativa que funciona tiene un nombre especial medicina. <risa> sí, totalmente. <¿no? risa> Entonces en eso el tema aquí es el aterrizar, que igual el tema la gente tierra planista no tiene presente que si su ciencia resulta ser ciencia muy válida, pues es ciencia. Me explico se incorpora y ya se el... incorpora y se vuelve. No es como el caso de la gente antivacunas vacunas que dice yo no quiero ser parte de un experimento y dice, en este momento está haciendo el grupo de control. <risa> claro que es parte <risa> del experimento, pero no les parece? No, no te parece y no les parece eh, a mí me pasó volviendo al tema del COVID me pasó con un montón de gente que permanentemente era va a venir la plaga que nos va a matar a todos y la van a desarrollar en el. Agua. Cuando vino el COVID no creían en el COVID porque lo que ellos tienen que <risa> creer es en ser distintos no en la realidad. Claro, es en wow, ser distinto. No entonces Cuando pensaba, vino el COVID sí. no creían en el COVID porque ya era el, el mainstream. El COVID se volvió mainstream, sí, entonces no, ya no se podía no creer en eso. Para reafirmar claro, todo lo que decían. Si ¿no? se descubriera que la tierra es plana, se volverían este, tierra, tierra. Este tierra curtis, redondista. Cínicos, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, hay gente que insiste de paso en este tema de la pseudociencia, que la tierra es vacía por dentro de ah, sí, sí, sí, la sí, es es es tierra Ajá, sí, y entonces sí. eso, eso también es eso, para que eso suceda. Si sí tiene que ser redonda, no es compatible con la tierra plana. Pero sí, la verdad, okay. la verdad es que yo creo que en últimas donde falla todo esto, o sea, sabemos que sus pensares están mal. Sí, o sea, pero pero el, el, el argumentar el por qué está bien difícil. Sí. Ah, más allá del yo, porque lo sé, no? Uh -huh. y, y porque es bien difícil argumentar porque en eso agradezco que nos pongan a dudarnos, no? Sí, claro. Porque total. esta sana paranoia algo tiene que salir de ahí. Pero del otro lado, eh, si sí es impresionante cómo se desdoblan, no? Y, y no lo he visto como un proceso de fe. Se, o sea, no quieren soltar la idea de la tierra plana, que uh -huh. es el hoyo en su teoría, sí, sí, porque de resto estarían sí. haciendo ciencia No astronómica muy bonita, no? O sea, si al llegar al camino de la si luz, tuviera de la, duda. la duda, sí. Sí, la verdad es que sí. sí. Sí, totalmente. Oigan, pues creo que con eso podemos cerrar el programa, a menos que tengan ganas de, de agregar alguna conclusión extra. No, a mí lo único que me preocupó es que si existiera, si fueran las tortugas, las que están debajo de la tierra, ya antes de que se pudiera descubrir cómo funciona, vendrían cuatro tejanos a cazar las tortugas. Nos quedaríamos <risa> sin tortuga y ahí, y ahí estaríamos en sí, un problema ver, mucho mira. más grave. Así que por suerte no hay tortugas gigantes. Este abajo de la tierra. Solo, solo esa estupidez quería decir. <risa> Tal cual. Yo también agradezco mucho que la tierra plana no esté girando sobre su centro, eh, eh, porque entonces nos estaríamos ¿no? Movi moviendo en el disco hacia afuera sin sí, eh, a control, ¿no? Ajá. Sí, afortunadamente. Bueno, pero está la pared de hielo que no, nos detiene sí, está todos, sí, claro. todos pegados como en, en el juego se... de la feria. <risas> ese. Que... <risas> Esos son mis agradecimientos con todo esto, sí, sí, pero bueno. sí les voy a decir algo, um, aprender a hablar con esta gente es útil porque sí. um, porque no, porque es, es la tierra plana hoy, pero es, o sea, Va a ser ¿Qué, otra qué cosa. otras mañana. cosas vienen después, no? Sí, sí. Y, y hay unos donde donde hay mucho que rescatar, no? Es muy fácil hablar mal acerca del sistema del horóscopo, pero hay realidades estadísticas detrás de, de. O sea, no tiene que ser por el hecho que hay una bola de gas, está enfrente a otra, no? Siente el poder otros motivos. Pero luego, al otro lado, el, el, el efecto placebo es fuerte y poderoso. Sí, claro. Y totalmente. el condicionamiento también. Entonces, hay hay un montón de cositas aquí muy bonitas de, de platicar y, y en eso, este no más sepan que, enfrentar a esta gente directamente, quizás entre nosotros, directamente enfrentarles desde el Estás tonto? No lleva nada. Es exactamente el por qué se radicaliza. Sí, sí, sí, sí, ¿no? totalmente. Y sí, eso, sí. eso quiero de dejarlo ahí dicho en voz alta, porque sí, desde las ciencias de la comunicación de la ciencia hay que bajarse un poquito de la Torre Marfil. Sí, de acuerdo. Bueno, quizás lo digo yo con sesgo porque soy comunicador <risa> <risa> <O> también. <risa> bueno, este, pero creo que tienes razón. Tú Durán alguna algún pensamiento final? Híjole, no este muchas cosas que repensar, muchas cosas que, que analizar y este, y hay que de alguna manera seguir hablando de esto porque. Uh -huh, hay mucha uh -huh. gente que lo da por hecho. No ay si la tierra es esférica y no hay nadie que piense que la tierra es plana. No, si sí, hay un chingo de personas, hay una sociedad mundial. ¿verdad? Sí, sí. sí. <risa> Había un meme que nunca supe si fue un error o meme o que alguien que trabajaba ahí lo hizo a propósito para a burlarse. Él, sí, no sé, sí, sí, sí. pero el cuento de no este eh, eh, alianza de tierra planistas. Estamos en todo el globo. Igual y sí Igual y Igual Oye, Ofelia, cuéntanos por favor, para nuestra audiencia, dónde te pueden encontrar, te pueden escuchar y ver. Hago <ríe> un show en vivo los lunes que se llama Roja, donde nerdeo a gusto, un tantito más allá donde sea socialmente aceptable. He de admitir que mi ventana de Oberto, donde nerdeo en roja ni cerca está en el porche abierto que tienen ustedes acá de, de, de datos de, de nerdeo extremo y me lo goce mucho, pero de, me topan mucho eh, en redes en general. O sea, así que ahí también me la paso posteando estupideces como eh, como si, si cuál es la, el lineaje que hay entre los Gundam y Transformers? No, pues nadie me lo ha comprobado wow. y hay que pensar <risa> en eso. Eh, <risa> pero bueno, redes sociales. Estoy como Felipe pasando Feliz, no feliz escribe con PH, soy una intensa y lo escribo en inglés. entonces es Ofelia Pastrana. Y yo creo que con eso me topan, pero si no, of course o P H -C O U R S -E. Excelente. De todos modos, Perfecto. Este, las ligas a todas tus redes van a estar en la descripción. Muy bien. Y que me gusta muy... mucho que de vez en cuando sube buenas noticias de cosas y eso me parece muy, muy sano porque muy positivo, eh, nadie todo. sube buenas sí. noticias y ella hace algo que, que es poner cosas buenas. Ahora feliz o algo así le ponen. No sabes que así ah, y... su valor? es que sabes que mira um, un día me di cuenta que me estaba quejando mucho en redes como todo el mundo y entonces eh, para, para eso ejemplo. son. La verdad es que sí, pero fíjate que me percaté que aquellas personas de quien yo me quejo mucho, les estoy dando voz yo. Totalmente. Entonces senté cabeza con él y si no les doy voz, pues entonces me estoy quedando callada entre una violencia. Así que decía abrir el banco de Oferia por cada vez que yo me queje en redes, un rant una. No, esto no me gusta. Me queje de alguien, diga lo que sea. Me obligo a publicar una noticia buena o algo bueno o a recomendar a alguien y no saben lo difícil que es. O sea, yo les puedo nombrar a la gente que me odia así, pero como él recomienda a alguien, si sí tengo que sentarme un segundo a no ahora por ahí no saben. <risa> eh, y, y, y entonces no sé si eso comprueba que soy mala persona o que así pensamos que tenemos sesgo negativo, que también es verídico, no? Cuando vemos las notas, las, las notas al final del semestre sí. no están todas buenas, una mala. En eso nos enfocamos. Sí, ¿no? claro. Totalmente eh, nos claro, con los comentarios en YouTube, ustedes. que son los que los que respondemos, los comentarios sí. en YouTube que respondemos son los malos, no los buenos, los, los, los la felicitación. mil comentarios positivos, uno negativo. Ahí vamos oh. <risa> no. Totalmente. <¿Cómo> <risa> Entonces he decidido que hay que hay que aceptar que queremos responderle a ese negativo, pero entonces en el banco, implica que luego hay que publicar algo positivo por algún lugar. Y de, de eso gusta. viene ese esfuerzo un poco, ¿no? Buenísimo. Habrá que abrir la sección herejes positivos porque Exacto. nuestro banco va muy en... ¿Cuál es el rojos? antónimo de herejes? Este... El antónimo de hereje ¿sí? es eh, un hereje y no, este... pues yo, creo dogma... el yo creo que es dogmático no. Yo creo que es muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Entonces yo creo que, que es una... dogmático el antónimo de hereje, porque el hereje busca la opción, la alternativa. O Así sea, yo diría que es el dogmático, sí. el dogmático. el sería podcast, pues dogmático, sí. uno, una, una mención de dogmáticos. Y sí, <risa> <risa> <risa> um, so, me imagino que ya se habrá hablado de Star Trek en esta en este lugar sí, claro. hablamos poquito, con Alcubierre, ¿no? Cuando vino Alcubierre, con de el el no, con el con el Star Trek. su su su warp drive, un un sí, su warp drive, sí. Yo conocí a los estúpidos que estamos. Ese sí es físico de verdad, Bien. Este lo hizo de vuelta hoy, Sí, sí, sí. totalmente. Sí, sí. yo sí, conocí al Alcubierre en eventos de Star Trek donde va gente disfrazada y demás y él va también. Yo también me dije, bueno, Punto eh, es que en Star Trek <risa> hay un personaje que es un androide que se llama Data, mm, claro. eh, que tiene una investigación de personaje muy bonita. Data tiene un hermano que es su opuesto, es malvado, tiene sentimientos y se lleva por la fe y no por el pensar científico, como Data. No es de, oh, no yeah. hace pensamiento deductivo, por ejemplo, como Data. Okay. ¿Cómo se llama? Lore L-O-R, <risa> como la creencia. Wow. Wow, muy este... bueno, data y creencia. Ajá. Y sí, exacto. Es así. Y es así, entonces y tiene sí. mucho que ver con todo lo que hablamos en el episodio sí. de hoy. De acuerdo. Entonces ahí les dejo para cuando quieran hacer el este cómo iba a ser el, el otro el otro post este, <risa> el Dogmáticos. <risa> el dogmáticos. Una vez, una vez, nomás por divertirse. Bueno. <risa> Muchísimas bueno, te gracias, te invitamos. Si lo hacemos, te invitamos. Si sí, sí, hacemos sí, un dogmático. ser podcast? dogmática también, claro que sí. <ríe> <Eso>. Ahí va. <ríe> excelente, excelente. Este, pues muchas gracias por venir, Ofelia. Eh, y a nuestra estimada audiencia antes de despedirnos. Recuerden que este no es el único programa que hacemos en herejes. También tenemos eh, sin libros donde le hacemos entrevistas sin ningún guión a gente extraordinaria que queremos y que nos interesa y ese lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast o lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Acuérdense de darle like por todos lados a esto de echarnos un comentario, suscribirse y seguirnos en redes. Y si no queda nada más que agregar, eh, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar. Dejes Podcast.